Bien, para hablar acerca de software libre, lo primero es tener claro qué es el software. El software es la parte lógica, la parte que no se puede tocar, intangible, en un sistema informático. Todo lo que se puede tocar, lo que es el equipamiento, es el hardware. El software es la parte lógica. Cuando se crea un programa, el equipo de personas que trabajan en su creación decide la forma en la que va a distribuir el programa, el modelo de negocios. Si va a vender el software con una licencia eh, por persona, es decir, que cada usuario o usuaria tiene que comprarse una licencia, o si va a eh, dejar ese programa a disposición de la gente para que se lo descargue libremente. Y para ello tiene que decidir que, eh, si el software va a ser gratuito solamente, o si va a ser libre. El software es libre cuando le brinda a los y las usuarias cuatro libertades, usarlo con cualquier fin, ver cómo está hecho, ver el código, el programa en sí, modificar ese programa y distribuir el software modificado, es decir, en una nueva versión. Para saber si un programa que nos interesa es libre, lo que tenemos que hacer es acceder a sus opciones, por ejemplo, donde dice acerca de, o si no podemos buscar en, en Wikipedia el nombre del programa y ver que indique explícitamente que es software libre. El software libre beneficia a las comunidades. Y esto se puede ver con mucha claridad en algunas noticias, en algunas cosas que ocurren realmente. Por ejemplo, acá vemos una, un post eh, en donde se convoca a voluntarios y a voluntarias a traducir LibreOffice a Quechua, Aymara y Guaraní. ¿Sí? En, esta, en este posteo se explica cómo proceder para colaborar con las traducciones y explica que se convoca a estudiantes, docentes de universidades, bueno, de Bolivia. Este es un ejemplo por el cual el software libre beneficia a las comunidades. Otro ejemplo bien concreto y conocido es el sistema Guaira, eh, que es una distribución de GNU Linux adaptada para los contenidos eh, de nuestro país, de Argentina. Y además, por ejemplo, tiene como mascota, es decir, como este, su figura principal, a una vaca, que es un animal que representa a nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del software libre? Tiene muchos beneficios. Algunos de ellos son la transparencia, es decir, que podemos ver cómo está hecho el programa y por eso saber que no nos roban datos. O, por ejemplo, podemos saber, en el caso de un programa con algún contenido delicado, como sería eh, para voto electrónico, ver exactamente que el proceso sea limpio. O un programa que tenga que ver con salud, este, qué datos está registrando acerca de nuestro cuerpo, por ejemplo. Otro tema es el del costo, ¿no? Porque los, el software privativo a veces es gratuito, eh, pero en general es pago y entonces cuando uno usa software libre eh, no gasta dinero en licencia. Sí, quizás gasta en personalización, en administración. Eh, la seguridad... En el sistema operativo GNU Linux, por ejemplo, prácticamente no hay virus. Hay mucha gente de, eh, colaborando con el software libre, modificándolo y mejorándolo, y eso hace que sean más seguros todos los programas de este tipo. La atención a la diversidad, es decir... Podemos eh, modificar un programa para un pequeño grupo, por ejemplo, de hablantes de una lengua, o podemos modificarlo para una persona o un grupo de personas que tengan una discapacidad particular eh, y necesiten que se hagan determinadas adaptaciones. Esto se puede hacer si el software es libre. Independencia de proveedor, es decir, que cuando utilizamos un sistema de tipo libre, el, los proveedores que modifican ese sistema o que lo mantienen eh, pueden ser varios, en cambio, cuando utilizamos una herramienta privativa, el único que puede hacer mantenimiento de esa herramienta es el mismo programador y muchas veces ha ocurrido que un programador deja de, de mantener un programa, un software que se usa y uno no puede acceder a nuevas versiones con lo cual llega un momento que pierde la compatibilidad con los sistemas operativos modernos. Y la más importante, soberanía tecnológica. Es decir, que un país que utiliza software libre puede decidir qué hace con ese programa y puede conservar los datos en sus propios servidores. Eh, esto es muy importante porque cuando usamos herramientas gratuitas como las de Google, el negocio de estas empresas es eh, lo que hace con los datos, cómo vende nuestra información de navegación, nuestros horarios, las cosas que buscábamos en Internet para, por ejemplo, personalizar la publicidad eh, y para muchas otras cosas más.